Hola gente de Youtube cómo están espero que estén bien en el día de hoy les traigo la tercera parte de la teoría de que hubiera pasado si Naruto era un Uchiha. Si todavía no ven la primera parte la estaré dejando en la descripción bueno sin nada más que decir comencemos. Al día siguiente Naruto decidió salir a correr muy temprano. Cuando ve que a una niña le estaban pegando y recuerda cómo la gente de la aldea le pegaba así que decide ir a defenderla. Naruto les dice. Oigan deténganse. Los niños le dicen. ¿Quién eres? Naruto les responde. Soy Uzumaki Naruto. El próximo Hokage. Los niños le dicen. El próximo Hokage. El Hokage es un idiota. Naruto hace dos clones de sombra y les dice. Más vale que la dejen de molestar o si no se la verán conmigo. Los niños asustados salen corriendo. Naruto le dice a la niña. ¿Estás bien? La niña le dice. Sí. Muchas gracias por defenderme. Naruto le dice. Está bien. Nos vemos. Así Naruto siguió con su entrenamiento. Cuando Naruto acabó de correr por toda la aldea, Kurama le dice, muy bien es mejor que ya comencemos con tu entrenamiento. Así Naruto en medio del bosque se sienta y cierra sus ojos y aparece con Kurama. Kurama le dice, bien Naruto te voy a enseñar la técnica que creó tu padre. El primer paso es rotación. Tienes que coger un globo con agua y hacerlo rotar hasta que explote. Naruto cogió un globo y lo comenzó a hacer rotar pero no conseguía romper el globo con agua pasó el tiempo y Naruto no sabía qué hacer. Pero en uno de sus intentos Naruto se dio cuenta de que si golpeaba el agua dentro del globo lo podía reventar. Naruto hizo eso y logró romper el globo. Kurama le dice. Veo que lograste hacer el primer paso. Lo siguiente que tienes que hacer es reventar una pelota de hule. El primer paso es rotación que ya lo hiciste ahora tienes que hacer el segundo paso que es fuerza en este paso. Tienes que concentrarte para que puedas reventar la bola. Naruto cogió la bola de hule y comenzó a hacer lo mismo haciendo explotar la bola. Naruto salió volando por la cantidad enorme de chakra que había implementado en la bola de hule cayendo al suelo cansado porque casi ya no tenía chakra. Kurama dice. Impresionante lo que este niño puede hacer a su corta edad. Bien Naruto te enseñaré el tercer y último paso lo que tienes que hacer es inflar un globo y tienes que mantener el poder y la rotación de tu chakra al máximo. Primero visualiza una delgada membrana dentro del globo luego comprime el chakra dentro de ella. Naruto le dice. Creo que lo entiendo en esta etapa hay que mantener la rotación y el poder que aprendí solo que en esta vez no hay que dejar que se reviente el globo. Kurama le dice. Si puedes mantener el pequeño tifón del tamaño de palma entonces la energía no podrá dispersarse entonces la energía girará más rápido y su poder estará más comprimido y su poder destructivo llegará a su máximo. Naruto le dice. Ya veo. Así Naruto comenzó a intentar mantener el poder y la rotación al máximo logrando controlar la energía haciendo un Rasengan perfecto. Kurama quedó impresionado porque en tan poco tiempo logró hacer el Rasengan. Kurama le dice a Naruto. Muy bien chico veo que has conseguido hacer el Rasengan ahora es tiempo de que lo pongas a prueba. Naruto le dice. Está bien. Naruto salió de donde él estaba Kurama y e hizo el Rasengan estrellándolo en un árbol traspasándolo. Kurama le dice a Naruto. Muy bien Naruto has conseguido hacer el Rasengan y lograr destruir un árbol sin problema. Eso sería todo por hoy es mejor que te vayas a descansar y mañana continuamos con el entrenamiento. Así Naruto se marcharía a su casa a descansar. Al día siguiente Naruto se levantó temprano y fue al campo de entrenamiento. Cuando ya estaba en el campo de entrenamiento Naruto entra a su subconsciente. Kurama le dice. Buenos días Naruto. Naruto le dice. Kurama ¿qué me vas a enseñar hoy. Kurama le dice. En el día de hoy te enseñaré el yuksu de invocación. Kurama le enseña los pasos que tiene que hacer Naruto. Naruto hace el yuksu de invocación. Kurama le dice. Pero no te he dicho qué pasara si utilizas la técnica de teletransportación sin un contrato pero Naruto ya lo había hecho apareciendo en un lugar donde habían un montón de estatuas de sapo. Naruto le dice, ¿qué es esto Kurama? Kurama le dice, no lo sé. Naruto voltea y ve que una serpiente y una rana que se estaban enfrentando. Naruto rápidamente corre y agarra a la serpiente de la cola mandándola a volar. El sapo dice, un joven humano, no había visto a ninguno desde que se fue Jiraiya. Naruto dice, ¿qué es eso una rana parlante? El sapo le dice, ¿qué sucede contigo? No creía que otro humano llegara hasta el monte Myoboku, así que al fin llegaste. Naruto voltea y ve a otro sapo. Naruto le dice, habla como si me estuviera esperando. El sapo le dice, así es el gran señor sabio lo predijo y también nos dijo que te iba a dar el poder de las ranas y una profecía. Naruto le dice, si ese humano soy yo entonces ¿cuál es mi profecía. El sapo le dice, no lo sé, debes quedarte aquí para entrenar y esperar por la profecía del gran señor sabio. Naruto le dice, espere, yo ya tengo un objetivo y es volverme Hokage. El sapo le dice, deja de quejarte ese es tu destino. Si has logrado llegar hasta el monte Myoboku, esa es la prueba de que eres el elegido. En ese momento Kurama le dice a Naruto, Naruto no seas idiota aquí entrenó mi padre el sabio de los seis caminos. Naruto le dice, tu padre, eso quiere decir que tú los conoces. Kurama le dice, así es el señor sabio era el que entrenó a mi padre. Naruto quedó sorprendido y le dice al sapo: Está bien, me quedaré a entrenar. El sapo le dice: Muy bien, Naruto. Desde mañana comenzará tu entrenamiento. que te parece si vamos a comer algo? Naruto le dice: Sí, porque me muero de hambre. Cuando a Naruto le sirvieron el plato de sopa, le dieron ganas de vomitar ya que eran gusanos, pero con el tiempo se acostumbraría. Al día siguiente, Naruto y Ojisan se reunieron en una fuente. Ojisan le dice: Ahora vamos a comenzar con tu entrenamiento. Primero de todo. Debo explicarte que, el jutsu sabio consiste en tomar energía del exterior para su uso. Naruto le dice, exterior, ¿qué quiere decir? Ojisan le dice, como tu pensamiento será consistente, la energía mental y psíquica de ti mismo y la energía natural del exterior. Tú tienes que convertirte en uno con la naturaleza. Para absorber energía natural se requiere que la sientas y después dejar que se acumule a tu alrededor además devolverte uno con la naturaleza te permite controlar libremente el flujo de la energía natural dentro y fuera de tu cuerpo entonces serás capaz de sentir la energía natural. Naruto le dice. Pero igual esa es la única forma de absorber energía natural. Ohisan le dice. Naruto ven aquí un segundo y extiende tu mano. Naruto va hacia donde está el sapo y extiende su mano. Ohisan le dice. El aceite de los sapos tiene el poder de atraer el poder de la energía natural entonces. Podrás sentir la energía natural por todo tu cuerpo aunque es bastante riesgoso. Naruto ve su mano y se da cuenta que está tomando forma de sapo. Naruto grita del susto y el sapo le tira un golpe en la cabeza para que vuelva a estar como antes. Después el sapo lleva a Naruto a un lugar donde hay rocas muy puntudas y le dice que lleve un tablón y que se siente a meditar encima. Naruto lo haría pero perdería el equilibrio y caería. Así pasando dos meses, Naruto ya no perdía el equilibrio y cuando atraía energía natural su cuerpo ya no tomaba forma de sapo obteniendo el modo ermitaño. Bueno gente hasta aquí la teoría de hoy espero que les haya gustado si quieren más teorías como esta no olviden suscribirse y activar la campanita para más vídeos como este.